Hola, buenas, aquí César Jin en un podcast más. Un día más, un podcast más. Hoy concretamente te voy a dar una reflexión importante y es cinco preguntas más dos test para medir de la forma más exacta la forma en la que tú somatizas como emprendedor. Y tú dirás... Madre mía lo que me está diciendo César ahora. Sí, te explico. Generalmente cuando eres emprendedor como yo, hay momentos en los que tienes depresión, tienes angustia, tienes estrés. Pero sobre todo lo más generalizado es incertidumbre. Y claro, cuando no tienes una armonía interior, o no la sientes, porque no tienes una estabilidad emocional lógica por ser emprendedor, no porque te pase nada en concreto, ¿qué sucede muchas veces? El emprendimiento no es una enfermedad, gracias a Dios, no. El emprendimiento es un proceso, es un proceso con alta tensión mental, un proceso con subidas y enormes bajadas y enormes subidas. Vives entre picos y valles. Y el emprendedor que tiene la gran suerte de vivir siempre en un valle o siempre en un pico, puede lograr una cierta estabilidad emocional. Y eso se produce o se traduce primero en que lo que estás haciendo naturalmente es vocacional, te encanta, te enamora, te apasiona y después que tienes una cantidad de ingresos lógica, coherente y sobre todo repetitiva en el tiempo. Eso te da una seguridad y una tranquilidad lógica, esperada, querida y deseada. En definitiva, ¿qué pasa cuando esto no es así? ¿Qué pasa cuando, a pesar de que tu vibración sea muy alta, a pesar de que lo que hagas te apasione, a pesar de que tengas recursos, técnicas, habilidades, competencias, tengas grandísimos parones de trabajo, de productividad, como está pasando eh, precisamente ahora, gracias a este COVID-19? Bueno, lo de gracias es pura ironía, por supuesto pues lo más normal que te va a pasar es que vas a tener un dolor mental increíble vas a tener angustias vas a tener incluso hasta crisis de pánico por eso como te comprendo perfectamente como yo inclusive hay momentos que tengo mis altibajos como todo el mundo y estamos en un momento realmente de cambio, de transformación porque más bien transformación porque el cambio vuelve pero la transformación se queda tanto a positivo como a negativo y lo que nos está trayendo este bicho pues no está siendo de momento Muy positivo Salvo para, como casi siempre Las altas, altas esferas Es decir, el rico es más rico Y el pobre más pobre Desde marzo pasado se han cerrado más de 90.000 Empresas, que se dice pronto 90.000 empresas Que no han podido O no han sabido adaptarse a la situación eh, De estos momentos Como en su momento le pasó a Kodak No se supo adaptar Y entonces feneció como tú y como yo tenemos en mente continuamente esta crisis de pensamiento, por llamarlo de alguna manera más o menos dulcificado, sucede que particularmente puedas tener ciertos episodios de somatización, es decir, que se trasluzcan estos pensamientos, estas líneas de pensamientos de incertidumbre en algún tipo de dolor, dolor físico. Esa es la somatización: dolor de cabeza, dolor de extremidades dolor de articulaciones, dolor se puede llevar hasta extremos emocionales que son poco agradables, como por ejemplo la fibromialgia. Esperemos que nunca lleguemos a ese punto, puesto que la fibromialgia es una forma de somatizar potente, durísima, de dolores, de pinchazos, y que encima no hay, no hay realmente una, un origen lógico, racional. No se sabe. Eso es lo más curioso y lo más aterrador. Como coach y como amigo tuyo, pues he intentado, digamos, dignificar un poco estos pensamientos y estas inquietudes. Y lógicamente, si tienes algún tipo de somatización, como yo alguna vez la tengo, por supuesto... Pues he querido recopilar una pequeña información Que te valga como siempre a forma de dinámica De una manera muy práctica ¿De qué forma? Pues como te he dicho antes Cinco preguntas Cinco preguntas láser Para focalizar ¿Qué te pasa? Posiblemente ¿Por qué te pasa? ¿Dónde te pasa? ¿Y desde cuándo te pasa? Más un pequeño test de dos posiciones, dos funciones que te van a ayudar todavía aún más si cabe naturalmente después de contestarte vas a ser mucho más efectivo y productivo a la hora de encontrar tu propia autosanación que eso es de lo que se trata de que tú puedas autosanarte o buscar naturalmente una salida una solución importante y por supuesto muy resolutiva para ti así que vamos allá las cinco preguntas para evitar y o conocer si ya existe en tu alta incertidumbre de emprendedor las somatizaciones son, uno, eh, ¿dónde tengo ese dolor físico en mi cuerpo? ¿Eh? ¿Qué organismo es el que me produce el dolor? ¿Qué función hace, qué función ejercita ese organismo a forma diaria, de forma automática, gracias a Dios? Punto 2. Eh, ¿Qué lenguaje me digo a mí mismo cuando, cuando describo este dolor? Eh, cuando describo la naturaleza de ese dolor de forma prácticamente inconsciente, ¿no? ¿Qué me digo a mí mismo cada vez que lo siento? E incluso cuando creo que lo estoy comenzando a sentir. 3. ¿Qué emoción o sentimiento me produce? Naturalmente si es corto va a ser una emoción, que puede ser ira, puede ser frustración, puede ser enfado. Pero si es un dolor que persiste en los días, ya se va a convertir en un sentimiento, un sentimiento importante y bastante incómodo, ¿no? Entonces, ya vas delimitando de dónde puede estar y cómo te vas sintiendo y qué te vas diciendo. Punto número 4. ¿Desde cuándo me pasa esto? ¿Desde cuándo tengo esta dolencia? Y sobre todo, ¿desde qué tiempo tengo esta dolencia? Ah, amigo, claro, ya lo entiendo claro. Tengo esta dolencia, por ejemplo Tengo un enorme dolor de cabeza Que casi casi es una migraña eh, ¿Desde cuándo? Pues, joder, desde que empecé a emprender Desde que terminé de trabajar y comencé a emprender Precisamente para justificar el saber qué es, de dónde es y desde cuándo es. Eso te ayuda mucho más a comprender tu dolencia y a buscar la solución. Y la número 5, pues... ¿Puede ocurrir que se haya detonado este dolor en días específicos? ¿O tengo muy claro desde cuándo y por qué comenzó este dolor? así pues ya te haces un mapa auténtico y bastante bastante circunscrito a la realidad de lo que te pasa a nivel emocional a nivel emocional de esas somatizaciones para todavía ser más láser para todavía identificar más las dos preguntas son en el dolor donde lo tengo qué color tiene y qué intensidad tiene y luego qué temperatura tiene este dolor porque pueden ser calambres fríos puede ser sensación de calor puede ser sensación de quemazón en definitiva todo este test y estas dos preguntas te van a valer muy bien primero para conocerte tú para saber de dónde viene todo el dolor somatizado y después, lógicamente, pedir ayuda médica y poderle transmitir este test al, al doctor, que te va a ayudar naturalmente de una forma clara, directa y sobre todo, que es lo que más me importa a mí, resolutiva. Yo como coach te puedo, te puedo ayudar a quitar los bloqueos emocionales, pero naturalmente si tu dolor, si tu somatismo persiste, ya hay una serie de medicamentos que yo no te puedo recetar. Como coach, no. Pero como médico, tu médico de cabecera sí. Entonces esa es la idea, prestarte la máxima ayuda en estos momentos que pudieras necesitarla por el momento socioeconómico que nos ocupa y que encuentres soluciones. ¿Cuál es la dinámica? Te la acabo de decir. La dinámica es que te hagas estas cinco preguntas... La dinámica es que te apoyes con estos dos puntos de test, que color y qué intensidad, y qué temperaturas frío, calor, o más calor, o menos frío, o menos calor, de tal manera que es toda la información que necesitas para llegar y decirle al doctor, me pasa esto viene de esto, es por esto me duele en tanta intensidad, lo he visualizado con este color y con un, un rojo vivo intenso en eh, el, eh, la cabeza, por ejemplo, ¿no? entonces él va a saber enseguida qué te puede recetar cómo te puede ayudar y sobre todo algo muy importante por eso digo no pares de hacerte preguntas porque tú ya vas a ir con una tranquilidad diferente porque la incertidumbre del emprendedor en muchos casos es muy nociva por el desconocimiento no sé lo que pasa no sé lo que sucede no sé cómo acometerlo y con lo cual eh, la paranoia la neurosis eh, es prácticamente eh, punto y coma seguido verdad como siempre te digo utiliza esa habitación ese, ese espacio idóneo para ti ese contexto habitual de absoluta privacidad en el cual puedas hacer esta, esta gran y precisa dinámica y por supuesto si conoces a alguna persona que desgraciadamente en estos momentos le puedas ayudar por supuesto pásale esta dinámica para que la disfrute bueno, para que la disfrute para que la utilice pues nada más un abrazo amigo, amiga. Hasta la siguiente.